Hola, yo soy Catalina Jaramillo Quijano, vengo de Medellín y estoy en la Escuela Flora con la beca eh, Fundación Fraternidad y Casa Tres Patios. Estoy trabajando en un proyecto que va sobre el desencanto en la escuela y estoy recogiendo objetos y haciendo dibujos y una serie de cosas para intervenir con este lugar, como si fuera un salón de clases para niños desencantados. Estoy recogiendo estos libros sobre... Eh, como asociados también al colegio, por ejemplo, están las dificultades escolares, cabezas calientes, recuerdos del colegio, química recreativa, y la idea es eh, intervenir los títulos a un, a un no sé cómo y jugar como un poco con el concepto del existencialismo en, en ellos, eh, pero usando como ya las imágenes existentes. Soy Iñaki Barri. Estoy con la beca de Acción Cultural Española y vengo de Madrid, España. Estoy trabajando mucho con los libros y el libro como sistema de transferencia de información. Y como todos los sistemas, pues funciona por una serie de razones. ¿no? El... Y me ha interesado pues, eh, romper, de alguna manera, interferir en ese sistema, que sería... Lo que hago es cortarle el borde, el lomo y eh, la esquina donde tiene el número de página y de alguna manera es, eh, eso es como el punto de partida para empezar a trabajar con el libro como, como material, el libro como fin o el, el material del libro como fin, no como un medio para conseguir una información. y me gusta especialmente, o lo que estoy intentando es que es, ya que el punto de partida es el libro y es la liberación de, de, de las páginas ¿no? eh, o la liberación del material, eh, intento que la, la manera de que estas esculturas se arman sea también como temporal o sea que no haya eh, nada pegado a nada nada cosido a nada eh, que sean simplemente cosas amontonadas o que se, que, que se mantengan juntas por una cuerda o por un caucho o algo que en un momento dado se podría deshacer y todo volver al lugar de donde proviene mi nombre es Víctor Garcés estoy en este momento disfrutando en media beca en la escuela Flora siempre me he interesado por utilizar materiales que ya, que ya existen me ha preocupado el hacer objetos más objetos construir como más desechos y más basura entonces siempre he sido un reciclador en el sentido que trabajo con materiales que, que otros desechan que me encuentro en la calle pero en esta nueva etapa, durante mi estadía en la Escuela Flora lo que he hecho es reciclar más como imágenes que he encontrado en enciclopedias viejas, imágenes que me interesan porque las asumimos como verdaderas pero la naturaleza de estas es como una impresión de baja calidad casi todas mediadas por instrumentos ópticos entonces me interesa encontrar como esa, esa naturaleza de, de esas imágenes y construir unas propias eh, a partir de herramientas muy precarias el tema de donde parto para buscar estas imágenes es el fin del mundo o el, o el origen o las teorías de origen de la vida, de la evolución mi nombre es Eduardo soy artista visual de México. Tengo una residencia en Flora, en la Escuela Flora, de la beca de 35-50. Pues mi trabajo generalmente tiene que ver con el tránsito y de qué manera cada lugar en el que estoy afecta a mi forma de producir. Entonces normalmente tengo una metodología que se adapta a cada lugar en el que estoy. Y ahorita en aquí en Colombia estoy trabajando alrededor, pues creo que de la idea del objeto mágico, digamos como la escultura o el arte como una especie de objeto ritual en el cual uno tiene que depositar cierta fe y generar un nuevo sistema de creencias alrededor de ese objeto para que ese objeto transmita algo. Este ejercicio está inspirado en el Caracol de Oro del Museo Nacional, que yo tengo la teoría de que todas las... muchas culturas eh, atesoran arte, ¿no? y es una forma como de establecer también poder y una... Como una declaración ante el mundo de lo que se tiene. Entonces, así como el museo... el MoMA tiene las señoritas de Aviñón o... El Museo del Oro tiene la, la Yoconda, el Museo del Oro tiene el Caracol de Oro, que es la pieza más, más emblemática. Nosotros somos Línamas y Ventiroga, estamos acá haciendo un programa de residencia, eh, de flora, tenemos en este momento la beca de éxito. Bueno, para nuestro proceso como artistas nos gusta mucho pensar en, en el tiempo que tienen los materiales, por esa razón utilizamos muchos minerales eh, nos parece muy importante saber y poner como en importancia la historia de esos materiales, el tiempo que tienen esos materiales. Por ejemplo, aquí hay pirita, hay cuarzo, galena. Y es lo que estaba diciendo Lina, como que pensamos siempre en esa inversión, como de pensar lo que hay como tierra, que sea como cielo. Entonces, es como nuestra colección de minerales que en realidad la pensamos también como una colección de estrellas. Sí. Hola, yo soy Juana Gaviria y soy de Bogotá y tengo la media beca de flora. Yo diseñé muebles por muchos años y tengo una relación muy estrecha con la madera. Entonces, eh, a partir de eh, bolas torneadas, estoy siguiendo un poco con mis patrones de geométricos eh, que empecé a estudiar a partir de eh, los cristales. Eh, me gusta... Cortar, pintar, eh, pegar paleta de colores a partir de la naturaleza que me rodea, como este lirio de monte. Mi nombre es Mariela Fiedeler. I was born en bergen This is es un pequeño village en el Netherlands. Y ahora estoy trabajando y viviendo en Amsterdam. Y estoy aquí porque of the funding of the Monterrey funds. And I'm a Dutch, so I'm a Dutch visual artist. I'm working installations, performances, drawings. I, just before I came here, I didn't hear like really long time before that I could come here to do this residency at Flora. And uh, the trees were still not green yet. Every uh, all the trees were like yeah, still they had these little knots like where the tree, uh, where the leaves come from and um, uh, I was really anxious that it would not, the leaves would not come on time because I wanted to do this little sort of a ritual and um, this is a uh, half of the leaf of a Platanus orientalis and uh, Jacob, my husband, has the other half and this is an uh, old Greek ritual when uh, two uh, lovers have to be separated for a long time, they go to this tree and uh, they take a leaf and they share the leaf in two halves and then when they are back together then the leaves will be brought together again. As a, as a city woman, I am sort of in search of trying to find a way to live next to the animals in nature which is of course really difficult um, um, ideal, but I still try to, to, to go there and uh, I try to learn as much as possible from the way indigenous um, people live and how they uh, create their surroundings from materials they find um, yeah, just uh, next to their house and, um, I think every meeting with every person, with every living creature, with every uh, substance, with every material, has an influence on a human being. I think you don't, you even don't have to take a big step to um, yeah, to change or to to have an influence. So, I don't know what influences uh, there will be, but for course, something will happen, yes. Mi nombre es Sandra Rengifo, eh, soy egresada de la Academia Superior de Artes de Bogotá y magíster de la Universidad Nacional de Colombia. Estoy aquí en Flora con el premio Prodigy Beca Flora, que eh, fue entregado en Arte Cámara en el 2015. Eh, desde hace mucho tiempo, mi trabajo viene rondando sobre muchos asuntos del existencialismo cristiano, entre esos, pues, cuál es el poder de la fe, eh, entender como el significado del amor, del secreto, de los discursos existencialistas y eso es más o menos lo que estoy tratando de realizar aquí, inspirar un libro de Kierkegaard que debo tener en algún lado este libro que se llama Los lirios del campo y las aves del cielo entonces creo que la exposición, porque pues aún me falta hacer un montón de cosas va a ser una reflexión en torno como a esa idea de los lirios del campo por lo menos acá en Colombia como los jornaleros y los trabajadores del campo traduciéndolo como a esa idea de los lirios y la contemplación de esos lirios en Kierkegaard y las aves del cielo que son como la conexión con mis trabajos anteriores que son como, como entender los cielos como una distracción para olvidar como toda la pesadumbre de este mundo real y pues eso es lo que estoy haciendo, pintando haciendo videos y leyendo cuando tengo tiempo. Hola, soy Sandra Delgado, vengo de Brasil y tengo media beca Flora. Yo trabajo con fotografía, vídeos instalaciones de proyecciones y grabados. Y actualmente mis temas principales son el paso del, del tiempo y las percepciones de la memoria. Ahora estoy me dedicando a dos proyectos, uno que se llama la geología de la memoria, entonces eh, recojo las piedras por donde voy como en mis viajes y después hago proyecciones en la piedra como si fueran recuerdos. El otro proyecto se llama estereotipia, es y reflexiona reflexión acerca de los papeles sociales y las distintas percepciones de los sujetos. Una, bon, una buena esposa debe ser, ante todo, una buena ama de casa. cogí este esporta-retratos y estoy poniendo plastilina, que serían, serán como la pantalla de los vídeos. Y a mí me gusta como proye proyecciones pequeñas. Entonces voy a hacer como una proyección con celular. Esta es la idea. Mi nombre es Natalia Ortega Gámez, Yo soy dominicana y mi beca es de David of Art Initiative. No, aquí ahora mismo la mayoría de cosas que tengo son tejidas, en especial cestería y básicamente lo que estoy haciendo es como haciendo un catálogo de fibras que yo no conozco. Yo tengo un proyecto que se llama Los Tejedores y es un proyecto de diseño, entonces la idea que tenía era llevarlo a un contexto artístico. Hola, soy Andrea Margo, de Guatemala. Eh, tengo la beca Luis Javier Castro, que es una beca destinada para Centroamérica y estoy trabajando ahora en tratar de colocar las ideas que tengo en la cabeza para poderles dar forma. Me gusta mucho trabajar en el espacio público, entonces realmente el taller lo estoy utilizando como un espacio que me permite desarrollar de manera matérica esas ideas. Eh, mi proceso aquí en FLOR ha sido tratar de entender mi propio proceso formal y conceptual, entonces me he tomado el tiempo necesario para lograr identificar esos pensamientos y esos conceptos que son recurrentes en mi obra, generalmente estoy muy apegada a la escritura, a la lectura, eh, entonces parto desde ahí para tratar de entender el sentido de lo que estoy haciendo. Yo soy Caterine Fittler, soy de Lima, Perú, me interesa mucho el tema de la industrialización, eh, de la imagen o de los símbolos, entonces estas piezas van a estar instaladas en la pared, Aquí tengo otro proyecto que es, son una colección de, de, de colores, bueno, color piel, que es lo que, lo que pido a las, a las distribuidoras. Y cada persona me hace lo que para, para ellos es el color piel. Entonces estoy haciendo una colección de eso para después hacer como una especie de pantone. Después es otra colección que son hechizos. Eh, mi idea va a ser contraponerlo a imágenes de la naturaleza en su esplendor así, más salvaje, ¿no? Entonces esta idea del control a través de la naturaleza de las cuestiones humanas en contraposición de, de la naturaleza a un nivel mucho más salvaje, ¿no? Soy Ramón Lacerda, de Colombia, y estoy en flora con media Beca. Mm. Digamos que todo surge eh, de la... De la fotografía, por así decirlo uh -huh. eh, siempre estaba buscando la línea en el espacio, siempre ha sido como todo muy fotográfico eh, pero digamos como que me, me lancé por así decirlo al, a dibujar y a un poco todo lo que registraba con la cámara entonces viene una serie digamos de dibujos donde trabajo a milímetro eh, con rapidógrafo y juego con esa paralela y con esa diagonal para generar esta especie como de efectos entonces están las rejas están los cables y están como estos efectos que generan cuando hay una sobreposición de planos una reja tras otra reja o una cables y cables y cables todo surge digamos aquí de con el milimetrado y experimentando un poco y lo que digamos lo que me va como llamando un poco la atención lo voy pasando a limpio, así, por así decirlo. ¿Todo vibra? De cierta manera sí, digamos como mi ojo ha estado como muy enfocado al tema como visual y un poco como óptico. Eh, y aquí ya digamos como que surge otra parte que es el tema del azar, que es algo que estoy como explorando en este momento. Mi nombre es Juan Carlos Jiménez Garcés, vengo de la ciudad de Pasto y la beca que tengo en Flora se llama Beca Sur. Para mí la Residencia Artística eh, se ha transformado en, en un ambiente o digamos la he definido como un laboratorio. Desde el, los términos de exploración, de experimentación, de replantear muchas cosas que he venido pues, trabajando y de reafirmar otras también. ¿no? Entonces en ese sentido, eh, dentro de las reflexiones que se han estado dando, eh, creo que es, es, es importante eh, Pensar en el tiempo, el tiempo de la creación artística, el tiempo de la naturaleza, el, el, el tiempo de realización de una propuesta artística o de un quehacer artístico. Y en ese sentido, eh, el, el hecho de mirar la naturaleza, de contemplarla, de mirar los procesos de transformación, que sería otro término, eh, se han hecho como más importantes y más, más contundentes digamos, en el proceso artístico. De ahí hablar de, del tiempo, de la memoria, de, digamos, de, del sentido de la ruina desde una perspectiva pues, estética. Pienso que es, que es como de los pilares que se está comenzando a, como, como a trabajar. ¿no? A empezar a recoger, a recoger ese tipo de, de fragmentos, de, de ruinas, y, y digamos ese, esa postura que uno tiene como río o como escultor de transformar las cosas, de transformar los materiales, es lo que me llama la atención y, y pues la pongo aquí partiendo también de este texto que fue una composición de palabras y que en esas cosas del azar o de, de, de los encuentros o de la sincronías aparece sobre todo esto, que es volverse piel. Soy Snyder Moreno Martín, hago parte de Escuela Flora, también soy asistente del programa en términos pedagógicos, actualmente vivo aquí en Bogotá, Colombia y tengo media beca del programa. Yo lo primero que hago es empezar a reco recolectar objetos que me encuentro por la calle o que sencillamente estoy en algún lugar y me llama la atención y los guardo y los dispongo todos acá Entonces a medida que los dispongo los voy organizando por afinidad de color o por materiales o porque sencillamente hay algo ahí que, que permite que se relacione Entonces aquí en los bocetos yo tengo Diferentes ideas, sobre todo de las estructuras que se pueden realizar con ellas Y empiezo a unir esas ideas que son más estructurales y más, de alguna u otra manera, escultóricas Con una serie de indagaciones que realizo en torno a la idea del viento Porque los objetos que estoy haciendo ahorita son, son objetos que tienen movimiento a través de, de la fuerza del aire soy Freddy G. Matthews, soy de Inglaterra, de Londres um, y estoy aquí con la beca de British Council. Me interesa como, como historias de lugares específicos como al río Putumayo hasta La Chorera en Amazonas y la otra a Florencia en Caquetá y los dos estaban como viajes a lugares importantes en la historia del caucho y me interesan los llandas como como parte de esta historia del caucho que es como muy grande acá, como estos se terminan en la calle como como su fin de, de, de, de un proceso que se empieza en, la selva. Mi nombre es Mario Santanilla, soy de Bogotá, Colombia y mi beca es la Beca Tutor con SCAR para artistas menores de 25 años. Entonces acá está como mi mente, siempre estoy leyendo, siempre estoy viendo cosas en el computador, como investigando y acabo voy poniendo las que, como, la, este es como el primero y después cuando ya se llenan, que ya es pronto, las como que limpio y borro las que ya he investigado las que ya he buscado o, bueno, ahí hay, hay como un filtro que pasan ya estas que son las permanentes que siempre estoy revisando y pasa lo mismo como con imágenes, siempre estoy haciendo como estas paletas de imágenes en, bueno, el arco iris para una persona que ve normal y el arco iris para un tal tónico y bueno, son fotos que voy sacando de internet de obras, de cosas que me interesan eh, aquí ya estas son mías son fotografías que voy tomando, voy imprimiendo y las voy poniendo acá y van cambiando de lugar, van unas archivándose, otras vuelven a salir unas llevan ya mucho tiempo y cada una es con un interés que tengo y algo que siento que es, que necesito estar revisando constantemente digamos esta me interesa mucho es que como mi gran sueño en la vida es salir de la tierra y entonces siempre que me monto en avión estoy revisando en la pantalla es cuando estoy más lejano a la tierra y hasta el momento es esa, 12192 metros eso es lo que ocurre lo que ocurre acá esto es como o no, es una prueba que estoy haciendo hasta ahora no sé todavía para dónde va y estos son como estoy pensando en hacer ladrillos de adobe con esto entonces esto es esto más tierra y arena pero es, es como lo que lo compacta, lo que lo sostiene, es la fibra, es esto mismo. Uh -huh. Simplemente lo recogí hace poco, me gusta, <risa> es porque ya no se sabe cuál se adhirió a cuál. Uh -huh. Como me gusta eso, Uf. ya es como uno. Hola, soy Irene de Andrés. Eh... Vengo de Madrid con la beca de Acción Cultural Española. Soy divisa y nada voy a estar aquí cinco meses disfrutando de los estudios de flora. Hola, mi nombre es Margaret Mariño, soy de Colombia y soy ganadora de la beca B. Yo comencé con un proceso pues que va como desde mi tesis de pregrado que ha sido como analizar distintas como formas ornamentales y texturas como a lo largo de la historia. Eh, pues nada, a medida que ha pasado el tiempo se ha transformado en mil cosas que van más como hacia la textura y no tanto como a los ornamentos en sí, y pues nada, estoy en un proceso algo extraño, como dibujando, calcando, sacando frotas, haciendo un poco de pinturas, encontrando texturas como en la naturaleza y en otras cosas para ver hacia dónde, hacia dónde finalmente termina este proceso. De unas escamas que hice, son escamas de pescado. Eh, todavía no sé muy bien cuál va a ser su función, pero pues fue un proceso muy largo en donde tomé como varias escamas de pescado de la plaza y comencé a hervirlas y hervirlas y hervirlas y hervirlas y hervirlas como hasta que se convirtieran en otra cosa diferente a la escama de pescado, como para que se formara otra textura. Hola, mi nombre es Guido Janito, soy de Argentina y estoy en Flora con la beca Roberts. Bueno, esto es una obra que hice acá por las semanas, es un tejido que es con lana de, de oveja. Eh, yo vengo trabajando textiles ya hace un tiempo y esta fue una prueba para pensar el espacio del taller y, y estas especies de redes que vengo haciendo. Va a ir junto a una instalación con, una, con un filtro para la, la ventana y la idea es y, sí, con la luz y, y el espacio, y el color. Eh, empecé con esto cuando estaba viviendo en México y siempre me gustó, fue una forma de abordar la pintura, me parece, a partir del textil. Paralelamente estuve, estuve recolectando cosas en el barrio, entre esas, estas tejas, que son tejas plásticas quemadas por el sol, que la, los vecinos tiran para renovar